It's all about us. No me importa lo que digan por admirarte Es un tema aparte Eras la luz que la animaba en ti la miraba hasta volverte parte De mi vida llegaste por una razón impactante Esperas gemelos y descubren esto Tal vez no muchos vayan a apoyarte Tu carrera o ellos, ambas seleccionaste Mentir es un modo de amar que perfeccionaste Atentaron contra mí, no podía ni levantarme Quiero otra oportunidad para acompañarte Where? Recuerda su vida pasada y somos dos, somos los causantes para que ya tanto se esfuerce. Y no todos lo valoran, a pesar de su constante mejora, la ignora no pacando otras personas siendo encantadora. Pero sigue y sigue intentando, buscando más. Le siguen miles y el dejarnos llevar de una real sonrisa que al mundo hipnotiza. Aprovecha ello y más a individuos minimiza. Otra oportunidad obtuvimos y soy yo mismo en el filme. Un incentivo con tal de. No ocultar más su brillo Siendo un difícil camino Con todo lo que ha conseguido Un arduo trabajo que en un instante se ha Perdido Una herida muy grave No para de sangrar Agua. Por favor, ay, tienes que aguantar ¿Oye? Si te vas, jamás podrás asumirlo Los amo, ¿por favor? Pude decirlo